La situación de esa persona y yo, eh, que él me quemó mi casa, no quedó nada. Ahí no, yo no tenía corriente, ahí no había tanque de gas para ver una cosa de que se quemara por su, por, así por su cuenta. Entonces él y yo habíamos pasado una palabrita en esos minutos. Entonces yo, Moreno, ¿qué tú llevas conmigo? Si sí, yo llevo algo contigo, mamá, ¿Te ves? me dio esa mala palabra. Entonces yo ahí le di para par de trompadas. Me dijo: Te voy a dar por donde más te duela. Entonces yo de una vez pensé en una niña que tengo de ocho años, que estaba para el médico, yo dije, pues, salí corriendo a ver atrás de mi niña. Entonces, cuando cojo atrás de mi niña, lo que veo es el candelaje cuando ahí viene subiendo, de la casa. Entonces yo lo que quiero es justicia para ese moreno, José... allá se llama de que Moreno, pero el, el nombre de él es José Antonio Alvarado Reyes, tiene como dos o tres nombres para, para que no lo suelten. Digo, como para que lo suelten, para que aparezca ah no, que ese es otro nombre, que ese es otro nombre el nombre, yo lo quiero justicia, señor ministro ¿actualmente él cumple prisión preventiva o está garantizado? adiós él cumplió tres meses le quedaron tres meses, y en esos tres meses el eh, día dos, le dice la, la jueza, la fiscal eh, empréstame su cédula porque usted tiene una pena aquí de 30 años entonces le dice la eh, no, yo no caigo mi cédula ah, pues tres meses más para allá entonces hace un mes y diez días hoy, que le cantan esos tres meses y ya de que anda por aquí, pues me mandan una orden, una orden allá, de que, que, que tenía audiencia hoy. Entonces, ¿por qué esos tres meses se cumplían tan rápido? Si eso es lo que yo quiero, justicia para él. Dos años y pico andaba corriendo, después hizo un otro manejo, que me la casa de nuevo ahí, porque lo mío fue primero, tiene orden de arretito, me lició, tengo tres hijas hembra voy, de mantener, por ahí, estaba un CD grabado por ahí, que me había corazón, por ahí, mira. Y me entró a machetazo, de esa imagen, yo estaba en el frente de la gallera, y por, ahí, y por ahí y por ahí, entonces yo no puedo trabajar, y ve la mano policía. ¿Usted se yo caballero, también? Claro, tiene su querella, hoy en día y todo, y, estaba, y andaba huyendo, y después fue a quemarle a la casa de nuevo ahí y le quemó una bombilla a un hombre, que decían Juan Bo, y le entró a machetazo, por ahí el garito.